Hola, qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día martes, en la presencia de Dios. Vamos a iniciar, dándole gracias al Señor. Dios nos ha bendecido mucho, generosamente. Cuántas bendiciones espirituales y materiales. Y el Señor Todopoderoso, que que nos da dar poquito, que es harto lo que nos da, que es abundancia, y nos ha permitido levantarnos, nos permitirá nuestro trabajo, tener lo necesario, tener nuestra familia.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 El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por ellos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el reto es grande. y Hemos venido escalando hasta cuando hoy Jesús... Con toda claridad nos dice, amen a sus enemigos, amen al que les hace mal. No es fácil cuando se han aprovechado de uno, cuando lo han maltratado, cuando lo han humillado, cuando de pronto lo han robado en un negocio. El Señor nos invita a ser perfectos, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Ahí está el reto para hoy, para todos los días. ¿Cuál es la diferencia que tenemos que marcar los cristianos? La diferencia no está en que llevemos cosas externas. Una cruz, una camándula, una medalla. Eso. Al final todo el mundo puede llevar eso. Pero vivir esto, no todos. La gracia de Dios. Sigamos orando por nuestro país, encomendando nuestra nación en esta próxima jornada electoral. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos. Les recuerdo también hoy 14 a las 4 de la tarde, en nuestra parroquia San Juan Pablo II, la Santa Misa, en honor al Señor de los Milagros. El Señor los guarde, los bendiga y los proteja. Un buen día para todos, queridos hermanos.